Eh, buenas noches, gracias por la charla eh, la verdad que um, estuvo muy linda y um, lo mío era dos cositas una acotación una al tema de la señora yo también soy socia de la española y he tenido muchas dificultades para el cumplimiento de los plazos eh, creo que la ventaja que he tenido yo respecto es que al ser abogado conozco los plazos que hay para que ellos me brinden el tema de la emergencia o los médicos por ejemplo en el caso de suyo que me hablaba de la gastroenteróloga si usted quiere con una gastro gastroenteróloga en especial, por ejemplo la especialista fulana de tal, ahí ellos tienen derecho a darle con más plazo porque hay muchas personas para esa persona. En cambio, si usted pide para una gastroenteróloga cualquiera, ahí tienen ellos que cumplir los plazos. Y En caso de no hacerlo, lo que debería hacer es hacer la denuncia en el Ministerio de Salud Pública, que fue lo que hice yo. A ver yo entiendo perfectamente bien y, y te agradezco la aclaración porque creo que es muy válida eh, pero yo creo que necesitamos un servicio de salud en el cual los pacientes no, no tengamos que estar contratando el servicio de un abogado, no quiero, no quiero sacarte este, no quiero sacarte trabajo pero de cualquier manera no necesita no, un servicio de salud que no necesitemos un abogado para poder ejercer nuestros derechos y una de las cosas que a mí más me ha indignado, perdón y una de las cosas que a mí me ha más me ha indignado son los juicios que los pacientes le tienen que plantear al Ministerio de Salud Pública para poder acceder a un determinado medicamento o a un determinado servicio. Eso, digo, tener que contratar un abogado o ir al Instituto de, de Práctica Forense, como se llama, para, para ir a hacer un juicio de amparo en contra del Estado, para que el Estado le dé lo que la Constitución dice que es un derecho, eso me parece que no habla nada bien de cómo funciona un servicio. ¿sabes? La enorme cantidad de juicios por mala práctica. Yo, como funcionaria judicial, eh, eh, es enorme la cantidad de juicios que tenemos por, por mala práctica. Uh -huh. Muchísimo.